Vale, quedan el GPS nos dice que quedan 200 metros para nuestro destino ah Vamos a este parquecito de aquí, ¿no? De oh, no Vara. Vale, esto es Ounasvara y por aquí se baja esquiando por la montaña Aquí está el telesilla Y así es cuando pues no está nevado, en otoño Aquí hay un labu Aquí está el telesilla Aquí están la, las mantas estas de color blanca que las ponen en el suelo y así cuando esquía la gente pues hace que la nieve no se vaya porque si no pues se quitaría toda la nieve cuando la gente esquía entonces ponen esas mantas blancas y ya no se va la nieve vale la sorpresa era tirarnos por el tobogán que llega desde encima hasta aquí eh, pero como llueve pues está cerrado porque si no no se podría frenar y eso pues va muy rápido entonces, lo que vamos a hacer es montarnos y dar una vuelta en el telesilla. Es la primera vez que me monto en un telesilla. A ver, vamos a ver qué tal. Yo creo que tiene que ser muy guay subiendo por ahí la montaña. Y a ver, vamos a ver a Mamá y Luna a ver cómo van. Por ahí viene su silla. Tiene que dar aquí la vuelta. A ver. Aquí viene qué tal, a ver. Lo pone más despacito. Mira que si van a ir a ella, el chile no va a llegar. Muy bien. Ellas se van. ¿Ves? ¿Eh? ¿No está aquí, no? Sí. Ah. Oye, pues qué guay. Qué guay es ir aquí montado, ¿eh? Qué guay. Vamos a llegar, Poistumus Paika, 40 metros. <risa> ya. Ya hemos llegado, ha sido súper guay y me mmm, ha encantado en la experiencia de subir en un telesilla. Vamos a dar un pasito por la montaña y después volvemos a bajar por ahí. Hemos llegado a nuestra cabaña, que ya le he enseñado varias veces y todavía sigo aquí, en pie. Ay, qué buen trabajo hicimos, ¿eh? Hace un año. Sí, soy, soy arquitecto de Cabañas. Y yo. Sí. Mm, aquí sigue nuestro silloncito. Es que la última vez la mejoramos mucho, ¿eh? Sí, porque llevaba, llevaba mucho tiempo sin que vinieramos por aquí. Cuidado. Sí, porque es que vinimos hace dos semanas y la arreglamos un poco pero antes de eso pues habíamos venido creo que una vez en febrero cuando todavía estaba todo esto lleno de nieve y creo que lo grabé un poco para el canal estamos todavía aquí caminando con el palo selfie puedo grabar unas tomas súper bonitas así altas de hecho voy a grabar algunas tiene una temática súper bonita es muy así como estilo mexicano, pero también no sé, no es mexicano esta es la mesa que nos han dado pero también tienen aquí una mesa súper guay para reuniones familiares hay ay, turistas chinos. De entrante nos han traído esto, pero después dice mamá que viene un entrante mucho mejor. Y para finalizar esta mañanita buen helado nunca falla. Nos vemos en el vídeo del miércoles. Adiós, o si no, en otro vídeo extra, que nunca se sabe.